Y su mi Me pregunto si Dios escucha mis lamentos. Si le he fallado, él sabe que lo siento. Soy un humano, estoy lleno de defectos. A veces pienso que ni el mismo es perfecto. Vengo caminando. Del cuarto a mi madre, está preocupada, no hay dinero Pero si sí hay hambre, yo sigo trabajando duro durante horas Mientras otros critican detrás de la computadora Voy a resumirles lo que pasó Vivía deprimido dentro de una habitación Y pensar mi destino, eso era lo peor Nadie me apoyaba, eso me complejo. Porque había nacido, era mi duda existencial Tarde me di cuenta que era para mostrar mi potencial Un soñador cumpliendo sueño en esta realidad Siento que he vivido mucho para mi corta edad Mis días coloridos se volvieron grises Todos los días buenos se volvieron tristes Vivo en un mundo lleno de infelices Poniendo cara falsa de que siempre son felices